San John presenta una nueva versión del Rodius sobre la plataforma del anterior modelo. Un monovolumen cuya capacidad de carga y espacio permite viajar cómodamente a 7 adultos. El Rodius puede matricularse como turismo y como vehículo mixto adaptable, lo que supone un importante descuento sobre el precio final. Sus medidas, 5,13 metros de largo, 1,92 de ancho y 1,85 de alto, en combinación con sus 3 metros justos de distancia entre ejes. ...convierten a este automóvil en el más voluminoso del sector. La altura libre al suelo es de 18,5 centímetros... ...lo que le permite circular por pistas y caminos... grandes desniveles, acercándolo a los todoterreno. CESVIMAP ha probado un St. Rodius modelo 200X Dai, ...acabado Limited 4x2 con motor diésel de 155 caballos... ...cambio manual de 6 velocidades y neumáticos de 16 pulgadas. Monta un equipamiento con climatizador automático de pantalla digital, volante calefactable, navegador con pantalla táctil, ayuda al aparcamiento con cámara de visión trasera, pantalla de vídeo en el techo, techo deslizante, puerto USB con conexión iPod, tres tomas de corriente auxiliar de 12 voltios, rieles en el techo y cristales tintados. El vehículo se identifica mediante el número de bastidor troquelado en el suelo debajo del asiento del copiloto. La placa del constructor está en el marco de la puerta del conductor Pilar B. El piso del habitáculo queda ligeramente elevado. El volante y la palanca de cambios están sobredimensionados y su diseño y medidas son más propios de un vehículo comercial que de un turismo. La configuración de los asientos es 2 más 2 más 3. En la fila central hay dos butacas y un pasillo por el que se accede a los asientos traseros. Los asientos de las plazas intermedias y traseras pueden variar su posición al deslizarse longitudinalmente sobre unos raíles. Todos los asientos son abatibles y plegables y pueden regularse la inclinación del respaldo, pero la tercera fila es una sola pieza y puede extraerse con la ayuda de dos personas.